Hola, soy Marcus Cooper, campeón olímpico en río 2016, en piragüismo, y bueno, ahora vamos a ver una máquina de piernas, en concreto una máquina que estimula el cuádriceps, y bueno, si nuestro objetivo es ganar masa muscular, lo que vamos a hacer son tres series de ocho repeticiones descansando dos minutos con quince segundos. Lo haremos con un peso bastante elevado, que nos cueste. Si nuestro objetivo es ganar fuerza, lo que haremos serán simplemente cuatro repeticiones, pero con un peso muy elevado, un peso casi máximo para nosotros, y descansaremos unos cinco minutos entre cada serie. Y si nuestro objetivo es ganar resistencia, lo que haremos serán unas tres series de unos 30 segundos, eh, con dos repeticiones seguidas y descansando simplemente 10 segundos, con un peso ligerito, que no nos cueste mucho. Ahora vamos a ir al ejercicio de press. En este ejercicio estimulamos eh, tanto el pectoral como el tríceps. Si nuestro objetivo es ganar masa muscular, realizaremos tres series de ocho repeticiones con un peso submáximo, un peso que nos cueste, y descansaremos unos dos minutos con 15 segundos entre cada serie. Si nuestro objetivo es ganar fuerza, lo ideal sería que hagamos tres series de cuatro repeticiones con un peso máximo que nos cueste mucho y descansaríamos 5 minutos entre cada serie. Y si nuestro objetivo es ganar resistencia, lo ideal sería hacer unas tres series de 30 segundos seguidos con un peso ligerito y descansaríamos unos 10 segundos entre cada serie. Y ahora vamos a trabajar las barras dominadas. En este ejercicio estimularemos principalmente el músculo del dorsal, del trapecio, del redondo y del bíceps. Si nuestro objetivo es ganar masa muscular, lo suyo sería hacer unas tres series de ocho repeticiones descansando unos 2 minutos con 15 segundos. Si nuestro objetivo es ganar fuerza, lo ideal sería hacer unas tres series de cuatro repeticiones descansando unos 5 minutos largos. Y si nuestro objetivo es ganar resistencia, lo ideal sería hacer todas las repeticiones que podamos hacer durante 15 segundos y esto lo repetiríamos tres veces, descansando poquito, descansando 10 segundos. Según nuestro estado de forma podemos utilizar unas mancuernas como peso extra para que según las repeticiones que tengamos que hacer pues nos podamos acercar de mejor forma a nuestro objetivo. Ya vamos a ir a la máquina de tríceps y como su nombre indica se estimula el músculo del tríceps. Si nuestro objetivo es ganar masa muscular lo ideal sería hacer 8 repeticiones con un peso bastante elevado, un peso submáximo y descansaríamos unos 2 minutos con 15 segundos entre cada serie. Si nuestro objetivo es ganar fuerza lo ideal sería hacer unas 4 repeticiones con un peso muy elevado, un peso máximo que, que nos cueste mucho y descansaríamos unos 5 minutitos. Claro, si nuestro objetivo es ganar resistencia, lo ideal sería hacer de 20 a 30 segundos seguidos con repeticiones con un peso ligero, descansando unos 10 segunditos, unas 3 series. Ya nos vamos con las mancuernas vamos a un ejercicio donde trabajaremos el músculo del bíceps. Si queremos ganar masa muscular lo ideal es que hagamos tres series de unas ocho repeticiones con un peso submáximo, un peso que ya nos cueste y descansaremos entre cada serie unos dos minutos con 15 segundos. Si nuestro objetivo es ganar fuerza lo ideal es que hagamos con mucho peso, un peso máximo, hagamos unas cuatro repeticiones descansando cinco minutos y estaremos durante unas tres series. Y si nuestro objetivo es ganar resistencia, lo ideal, lo ideal es hacer todas las repeticiones que podamos, con un peso ligerito, que nos cueste poco, durante unos 15 segundos seguidos. Y descansaríamos unos 5 o 10 segundos entre cada serie. Haríamos 3 series. Y ahora nos vamos a ir al banco de remo sentado. En este ejercicio estimularemos principalmente el músculo del dorsal y del bíceps. Si nuestro objetivo es ganar masa muscular, lo ideal sería que hiciésemos tres series de ocho repeticiones con un peso elevado, un peso submáximo que nos cueste, y descansaríamos entre cada serie unos dos minutos con 15 segundos. Si nuestro objetivo es ganar fuerza, lo ideal sería que hiciésemos solo cuatro repeticiones, pero con un peso muy elevado, un peso que nos cueste mucho, y descansaríamos cinco minutos entre cada serie. Y si nuestro objetivo ya es ganar resistencia, lo ideal sería que hiciésemos tres series de 30 segundos con un peso muy ligerito, que nos cueste poco, pero muchas repeticiones, todas que podamos. Y descansaríamos unos 10 segundos entre cada serie.